Usted sufre de la necesidad de control. Usted es de las que está sufriendo porque quiere controlarlo todo. Eh, esa necesidad de, de, de controlar. A ver, ¿para, para qué quieres controlar? Me gustaría que te hicieras esta pregunta. Eh, a ver, yo sí estoy en el, en el Facebook indicado. Ok, eh, la pregunta sería... ¿Para qué quieres controlar? ¿Qué es lo que quieres controlar? Quiero tener el control de todo. ¿Cómo entonces dejaría yo de controlar? Pero como siempre, eh, quiero tener el control de todo. Quiero saber eh, por qué razón. Es una pregunta que me preguntan, me hacen mucho, eh, vuelvo a, suena a redundancia, y me dicen, Marimelda, es que yo todo lo quiero controlar, ¿por qué quiero controlar todo? Quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mi esposo, quiero controlar, eh, normalmente las personas que son controladoras, que quieren controlar todo, normalmente son eh, jefes, eh, son líderes, eh, sí, ya me di cuenta que estoy haciendo el video en, en la escuela cuántica mía y no lo estoy haciendo en... Está ahí, Valeria, sí. <coughs> en Facebook Live, no lo estoy haciendo en Facebook Live, lo hice en otro, en otro lado. <coughs> oh... Vamos a, a mirar, ¿sufro de la necesidad de controlar?, ¿para qué quiero controlar?, ¿a quién estoy controlando?, ah, normalmente eh, la personalidad que tiene, es, es, es una personalidad dominante, es una personalidad que eh, se hace lo que ella dice, hola Amparo, ¿cómo estás?, entonces, eh, eh, muchas veces es eh, controlarlo todo es para... Gracias, Valeria. Ay, Valeria, yo creo que no hice el video en Facebook, en la Escuela Cuántica Mía, sino en el de María Imelda, sino el de en el de Escuela Cuántica Mía, pero bueno, ahí ahí vamos. Ya, ya lo empecé y lo voy a terminar con este con un resumencito para que no quede muy largo y hago otro. Listo. Entonces... Eh, ¿Cuál es la necesidad de control que tienes? ¿Quieres controlar porque quieres manipular? Muchas veces controlamos porque queremos chantajear, porque... Eh, creemos que cuando nosotros controlamos todo protegemos a las personas o sea, cuando yo controlo lo que están haciendo mis hijos, cuando yo controlo lo que está haciendo mi esposo, cuando yo controlo lo que están haciendo mis empleados, cuando yo controlo lo que están haciendo mis alumnas, lo que está haciendo eh, todo el mundo entonces yo creo que yo soy la que sé hacer mejor las cosas y eh, nosotras las mamás, algunas somos muy controladoras y no permitimos que los hijos se equivoquen porque creemos que nosotras no las sabemos absolutamente todo. Ahora, si crees que para esa persona lo más conveniente es esto, eres de las que hasta receta qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Si este es tu caso, entonces hoy vamos a trabajar, esto es, ¿cómo Marimelda, entonces, dejar de controlarlo todo? Danos alguna técnica, danos algún ejercicio para nosotros eh, poder eh, dejar de, de controlarlo todo. Y la pregunta también que me, me hacen es, Marimelda, ¿y de dónde viene esa necesidad de controlarlo todo? de dónde viene recuerda mujer que tú tienes eh, les voy a mostrar este este tú tienes un árbol genealógico aquí en la bio les eh, tengo un, un ustedes pueden descargar estos 15 pasos para identificar el árbol genealógico entonces um, aquí en esta digamos en este eh, lo, lo importante es identificar de dónde viene esa necesidad de control. ¿Qué es que, de, digamos, de pequeña, tu mamá en tu casa eh, lo controlaban todo y tú quedaste con esa programación de quererlo controlar todo? Entonces, estos 15 pasos te van a ayudar para identificar tu árbol geneológico y te vas a liberar de esas maldiciones. Es un ejercicio que es práctico totalmente. Lo vas a vas a imprimir, vas a, a, a mirar, eh, vas a escribir y vas a tener el control de tu vida. Pero hoy te voy a dar algunas pixeladas y te voy a dar algunas eh, tips. Vamos a hacer algunos ejercicios de qué vamos a hacer, cómo dejar de controlarlo todo. Entonces, te invito cuando terminemos acá este, eh, este evento a que entres al la bio y descargues este, este evento gratuito que va, voy a, re, a, a hablarte de tres claves y puedes descargar luego estos, estos 15 pasos. Bueno, entonces vamos a, a mirar a ver cuál es el perfil de una persona que lo quiere controlar todo. Hola Amparo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Hola. Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil de una persona eh, con necesidad de controlarlo todo? Bueno, normalmente una, un, el perfil de una persona que quiere controlarlo todo es una persona que es perfeccionista. Es perfeccionista. Eh, es una persona que es dominante, que cuando ella habla se dice lo que ella dijo y así se hace, y ella quiere dominar normalmente, una persona dominante que controla todo, digamos, eh, tiene el puesto de jefe, o de líder, o de dueño, o de, o sea, quiere como un, un liderazgo, un posicionamiento, pero también tiene baja autoestima, o sea que una persona que quiere controlar todo tiene baja autoestima, sí, pero déjeme que yo le voy a ir diciendo algunos detalles, listo, o sea, no puedo categorizar y no puedo decirte esto es así, el punto es que eh, tiene baja autoestima eh, porque pues no confía en, todo, en las cosas, no confía en las personas, no confía y, en, y encierra ese control en la baja autoestima, también es insegura. ¿Quién creería que una persona que quiere controlar todo es una mujer insegura? ¿Quién lo creería? Yo no lo creería, pero es así. Y una persona que quiere controlar todo es una persona que no tolera las frustraciones, o sea, es una persona que vive con mucha ansiedad, que vive con mucha incertidumbre, y sobre todo le tiene miedo a la incertidumbre, y se siente incompetente cuando no puede controlar todo. Marimelda, ¿y usted por qué sabe tanto ese tema? Usted es psicóloga, no, no soy psicóloga. Entonces usted es um, eh, qué estudió usted porque eso eso que, que, que, que la avala mire le voy a decir que es yo dentro de mis demonios más grandes yo los escribí acá que yo creo que ya ni se ven eh, no se ven mis demonios más grandes uno de mis demonios más grandes es la exigencia y el control yo sé de qué le estoy hablando yo sé que ese control, quererlo controlar absolutamente todo, es un espíritu maligno. Esto no es mío, esto viene de atrás del árbol genealógico Y es lo que yo quiero que tú te des cuenta hoy, que ese control no es tuyo. Eso... Para eso se hacen estos 15 pasos, para poder como entender y decir, oh, ya entiendo, o sea, ese miedo a la incertidumbre, ese, ese sentirte incompetente, ese querer eh, no tolerar la frustración, eh, esa baja autoestima, eso no es tuyo. Esos son el espíritus dominantes que están en nuestra mente, que vienen de nuestros ancestros, de esas abuelas. De, esos, de esas mujeres que fueron subyugadas de esas mujeres que fueron atadas y ahora se apoderan de nuestra mente para que nosotros hagamos lo que ellas no hicieron y es muy importante que nosotros entendamos eso para que podamos liberarnos y aprender a actuar de una manera diferente te gustaría eh, me gustaría saber si te interesa saber cuál sería la solución para controlar, para dejar de controlarlo todo. Entonces, um, escríbeme, por favor, si sí, Marimelda me gustaría saber, dame una técnica, dame un algo para yo saber eh, cómo dejar de controlarlo todo. Entonces, estoy esperando tu respuesta y. Eh, vamos a, a dar algunas algunas técnicas de cómo mira, yo la verdad no sé si, si, si estás aquí, si no, déjame de todas maneras el comentario, eh, porque no estoy leyendo los, los comentarios. Eh, desde dónde nos estás viendo y eh, lo voy a empezar a, a mirar bueno ahora vamos a mirar me imagino porque no estoy leyendo el comentario me imagino que me estás diciendo sí, marimelda cuál es la técnica para dejar de controlarlo todo entonces te voy a decir yo tengo varias técnicas tengo, escríbame esto por favor, que es que eh, a veces yo, lo, yo se los digo y, les, y, y me dicen, y Marimelda, ¿y cuál es esa técnica? Tengo varias técnicas, yo soy la, la mujer de las técnicas, entonces tengo la técnica pesa, técnica pesa, oiga pues Marimelda ya se inventó una técnica, esa es la técnica pesa, entonces, eh, técnica pesa. Y tengo otra técnica que es la técnica PAM. PAM. P-A-M. Tengo dos técnicas que te voy a ayudar hoy para que tú las puedas eh, aplicar en tu vida. Hola Cardona, ¿cómo estás? Eh, yo, te habla la, la chica de, la, de, de, las, eh, de las técnicas. Me da risa porque es que me, me, me, me gustan estas técnicas. Entonces, ¿cuáles son las dos técnicas? Esto es un método, pongámoslo así, o sea, un método pesa. Ese método pesa en que, ¿cómo funciona? Quiero que me preguntes, Marimelda ¿cómo funciona el método pesa? Porque si tú te, te, te mueves a escribir y pones en el cuaderno, puedes poner en el cuaderno así Método P E S A Método pesa. ¿Y cuál es el otro el otro que dijimos? Se me olvidó. Método PAM o técnica PAM. Método o técnica, pongámoslo así. Uh, PAM ¡Pam! Oiga pues, ¿cómo funcionan esas técnicas? María Imelda, Mari Imelda Cardona ¿Cómo funcionan esas técnicas? Entonces vamos a trabajar esas técnicas A ver Recuerda que las maldiciones generacionales Vuelvo a este 15 pasos para eh, identificar tu árbol genealógico. Los... Las maldiciones generacionales, lo primero que el espíritu domina es el espíritu de la mente, el pensamiento. ¿Ok? Entonces, Marimelda, a ver, dame un segundo que quiero ir entendiendo esto que me estás hablando. Mira. Nosotras estamos aquí para romper maldiciones generacionales, que eso está en este libro. Entonces, como yo quiero romper con la maldición de quererlo controlar todo, porque tú quieres controlar todo, eso es una maldición, eso no es algo que sea muy bueno porque quieres controlar a tu esposo, a tus hijos a, a, a todo el mundo y quieres que todo funcione en, en ese alrededor tuyo ¿por qué lo sabes Marimelda? porque yo conozco el espíritu controlador el espíritu de la exigencia el espíritu de la incertidumbre el espíritu de la ansiedad, el control te genera incertidumbre, te genera ansiedad, te genera exigencia, te genera perfeccionismo, son espíritus que se apoderan de tu mente pensamientos entonces el método pesa, comienza con el pensamiento, dónde está el espíritu que yo no lo veo es que tú no ves al espíritu de esas abuelas Tú no ves los espíritus de todos tus ancestros, pero sí se apoderan de tu mente. Y el día que yo entendí que ese método era pensamientos yo quiero controlarlo todo, yo voy a una película yo hago, eh, pongo finales eh, tengo siete finales para eso eh, quiero estar saber qué hace Carla, qué hace Juana, qué hace Mateo, qué hace Juanito y quiero controlarlo eso es una mujer ansiosa esa es una mujer insegura esa es una mujer perfeccionista de baja autoestima entonces ¿Qué me están afectando? Me están afectando mis pensamientos. Pensamientos, la técnica o el método pesa, todo comienza por un pensamiento, los espíritus malignos dominan el pensamiento y son espíritus malignos que se apoderan de tu pensamiento y que te controlan porque son todos esos ancestros que no pudieron resolver todos los problemas. Esto está científicamente comprobado, no lo digo yo, esto, esto está comprobado. Entonces vamos a continuar. Cuando yo tengo el método PESA, mis pensamientos. ¿Qué pasa cuando tengo pensamientos, mis emociones se, se, se alteran? ¿No me ves que estoy como alterada? Como, como que quiero controlar el, eh, eh, todo, que, que todo esté a, a, a la perfección, que tú estés ahí escribiéndome, quiero controlar entonces mi emoción es de ansiedad es una emoción de, de como, a ver, voy pongo, tengo, te tomo el lápiz por ti y mira cómo me voy poniendo el sistema nervioso cómo se va alterando y cómo voy generando a mi alrededor una tensión un estrés y entonces pienso que nada va a salir como yo quiero porque esas emociones entonces el primero es pensamiento el segundo es emociones no controlo mis emociones de incertidumbre y esa incertidumbre me genera ansiedad entonces cómo me siento me siento ansiosa y al final del día me siento muy cansada porque el que quiere controlar todo al final se siente cansada hay una frase que, que me gusta mucho decir como chupo de guardería y para las que no entienden esa expresión es cuando un niño está en la guardería, hay muchos niños y los chuponcitos que se meten a la boca para callarlos, todos se los chupan eh, porque están en la guardería, eso era en, mis, en, mis, eh, en mi infancia que todos se, se tomaban la, el, el chupo. Entonces me siento más cansada que un chupo de guardería. Esa es una expresión muy paisa. ¿Y después qué? ¿Cómo actúo? Acción. ¿Cómo actúa al final del día una persona que tiene esa sensación de quererlo controlar todo? Actúa cansada. Entonces, este método pesa, está teniendo en cuenta pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Pero yo puedo reprogramar esta, este sistema. Es un sistema, todo comienza con un pensamiento. Inmediatamente, como yo no puedo controlarle las manos a nadie, a mi hijo, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Dónde está? Se si fue a las 7 de la mañana, no ha llegado. Esa mente es una loca llamándolo Santiago usted dónde está qué está haciendo esposo mío dónde está porque no me contesta usted no se puede mover de acá hoy qué ansiedad claro frustración si, siente frustración mucha frustración al final del día porque no puede controlar las acciones de los otros, si yo soy jefa, yo no puedo controlar tus acciones, no puedo como jefe, como líder, como gerente de la empresa, yo no te puedo controlar. los Hay muchos jefes que tienen esta personalidad dominante y es el nivel de dopamina en altas frecuencias y entonces son dopamínicos y, y entonces son eufóricos y entonces al final del día la dopamina eh, tiene un nivel de alta frecuencia pero el, el cerebro no puede eh, generar eh, más de 20 minutos un nivel alto de dopamina, porque biológicamente no estamos diseñados para tener dopamina por más de 20 minutos. Por lo tanto, la dopamina se queda en nuestro sistema nervioso por los próximos 90 minutos. Y entonces, en los próximos 90 minutos, nosotros tenemos esa... Dopamina, por ejemplo, yo para expresarles esto, estoy generando dopamina. Hablo duro, hablo rápido, como cansada, como que vinieran detrás de mí. Ahí estoy generando dopamina. Cuando termina el video, a mí me dura el efecto de la dopamina por 90 minutos. Luego de esos 90 minutos, mi cuerpo, si continúo todo el día en este nivel alto de altas frecuencias de dopamina, termino cansada. Lo único que me provoca es acostarme y me siento fatigada. Por lo tanto, este método pesa me obliga a mí a cuidar mis pensamientos. ¿Puedo controlarlo todo? No no ¿puedo controlar mis emociones? sí, mis emociones sí, las puedo controlar ¿puedo controlar mis sentimientos? sí, mis sentimientos sí los puedo controlar ¿puedo controlar mis acciones? sí, mis acciones sí las puedo controlar entonces voy a dejar el miedo y la ansiedad y la incertidumbre y la frustración voy a dejarla ir y voy a dejar que la vida fluya, cuesta, sí, me cuesta mucho que la vida fluya, muchísimo, pero yo estoy aprendiendo, para eso están estos 15 pasos, para que tú también, así como yo sufrí, y así como yo, no, no, no, no, era, eh, soy ansiosa, yo tengo personalidad controladora, yo tengo personalidad eh, insegura, yo tengo personalidad, y diría, no, Marimelda, usted se ve muy fuerte. No, detrás de mí hay una mujer insegura, hay una mujer de baja autoestima, hay una mujer eh, que no tolera la frustración, pero yo lo estoy trabajando, y no lo estoy trabajando desde ahora. Llevo más de 20 años trabajando esto. ¿Es bueno? sí. Cuando lo sabes, canalizar, eres dueña de empresa. Soy dueña de la escuela cuántica mía, soy fundadora, tengo un equipo de trabajo, he aprendido a delegar, he aprendido a entregar, he aprendido a dejar que los otros se equivoquen, he aprendido a soltar a mi esposo, he aprendido a soltar a mis alumnas, he aprendido... Sí se puede, muchachas. Pero María Imelda, entonces, ¿qué hiciste? Bueno, yo aplico todos los días el método TESA pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Y aplico la técnica PAN. Marimel ¿de qué es PAN? Planeo, porque como me gusta controlar, entonces la mejor forma de controlar es planear. Pero planeo mi día. Planeo mi, mi vida. Planeo mi rutina diaria. Y yo soy feliz planeando, controlando. A las 5 de la mañana me levanto, a las 6 camino, a las 7 eh, desayuno, a las 8 arreglo la casa, a las 11 y 11 hago el live. ¿Y, ¿Y qué hace eso? Me convierte en una mujer responsable y disciplinada. Porque soy una mujer muy disciplinada. Entonces, dejé de controlar a los otros y empecé a controlar mi rutina diaria. Para eso es la técnica PAM, que es planeo, actúo de acuerdo a lo planeado en mi agenda y luego mido los resultados. Entonces ya dejo de enfocarme en los demás para enfocarme en mis resultados y entonces mido si lo que yo hice, ¿a quién controlo? ¿A mí misma? cómo me vuelvo disciplinada, cómo me vuelvo responsable y una cosa muy importante, en la rutina diaria por ahí eh, mi equipo de trabajo hizo una eh, si no lo tienen, díganme María Imelda, quiero eh, el significado de la rutina diaria eh, lo tengo en un pdf y en un video Escríbame, Marimelda, quiero tener el significado de la rutina diaria. Pásemelo, por favor. Es muy importante que usted tenga eso. Entonces, ah, ya entiendo. Entonces, si no lo terminé hoy, mañana lo hago. No hay ningún problema. Dejo fluir la vida. Yo tengo una frase que me la sé desde que yo estaba en el trabajo, porque cuando yo era contadora pública, titulada de la universidad autónoma latinoamericana y fui contadora por mmm, más o menos unos 10 años mi personalidad es dominante mi personalidad es controladora mi personalidad es exigente por lo tanto yo siempre soy la jefe en todas partes donde yo llegue y nadie puede ser jefe mío y de hecho no tengo jefe porque eh, yo soy la fundadora, yo soy la creadora yo soy la que dice y la que hace porque yo tengo esa personalidad es malo, no, no es malo es bueno cuando la sé enfocar por eso soy la fundadora de la escuela cuántica mía por eso tengo un equipo de trabajo por eso soy mi jefe bueno, mi jefe es el tiempo y mi jefe es Dios pero eh, a ese señor, por favor, Dios que se haga tu santa voluntad y no la mía, señor Dios Dios, eh, aquí en este momentico yo soy la jefe pero el jefe suyo soy aquí es Dios <risa> con el único que tengo que tener humildad y buena voluntad <risa> Amparo mi equipo de trabajo te lo pasa por <coughs> mensaje de texto en Instagram te lo va a pasar listo bueno esperen pues que, que es que me, me perdí porque es que Dios es mi jefe y yo estaba hablando sin permiso de él, y él ahí mismo me dijo, me mandó decir en el Espíritu Santo, y me dijo, ¿cómo así que usted nadie la manda? Si aquí se hace la voluntad de Dios y no la suya, y yo, oh, perdón, excuse mi Dios, perdóname, y usted eso, me hace el favor y va y termina el trabajo que yo le mandé a hacer, ok, perdón, <risa> Un, un, un, un, un perdón a Dios Dios perdón porque ese sí es mi jefe de resto no tengo jefes perfecto continuemos entonces la personalidad del controlador manipulador chantajeador puede convertirse en ser un buen jefe si es canalizado si es eh, eh, aplicando la meta de la meta el aplicando la técnica del pensamiento, emociones, sentimientos, acciones y aplicando la técnica PAM. La técnica PAM es planeo mi rutina diaria, actúo en mi rutina diaria y mido en mi rutina diaria, punto. Dejo, me enfoco en mis acciones, me enfoco en mi horario, me enfoco en mis metas, me enfoco en lo mío, voy soltando y me voy convirtiendo en una persona flexible como la palmera. Entonces, la, fíjate que la palmera cuando está en, en un huracán, la palmera se baja y hace todo lo que el viento quiere y es tan flexible y se tira y y la palmera y cuando el viento termina y termina la tormenta es más fuerte que cualquier roble que está estático que lo derrumba un, una tormenta entonces pilas muchachas yo soy como la palmera yo soy flexible como una palmera aprendí que se que si si te equivocas, no pasa nada. No importa. Acabaste de aprender. Marimelda, ¿cuál es la técnica pan? Que no me la sé. Te la repito todos los días de mi existencia. Planea tu día. Actúa en tu día y mide tu día, tu rutina diaria. Esa es la técnica PAN. Marimelde, cuál es el método PESA eso en pensamientos, emociones, sentimientos y acciones en mi rutina diaria? Entrego, soy flexible como una palmera, y que me volteen, y me volteen, y me volteen, y así, y ay, ay. <risa> Tengo que hacer todo el, el, soy flexible, no me importa y una frase que también me aprendí cuando yo estaba de contadora, porque como tengo esta personalidad controladora, era excelente contadora. ¡Ah, eso sí! ¡Una dura! Yo sí he sido una dura en el trabajo, he sido muy buena trabajadora. Entonces, claro, yo controlaba... Eh, imagínense que yo hice el montaje de la contabilidad, de lo que eran esos libros manuales, ¿se acuerdan? Unos libros grandotes que uno alzaba ese libro así, grande, bueno, para las que son de mi época, que uno escribía en un cuaderno grande y esa contabilidad yo la tenía que pasar a los sistemas. Entonces yo fui una contadora que pasó de lo manual a la parte de sistemas y había un programa que se llama CINDE y ese CINDE eh, era facturación, cartera, eh, inventario, proveedores, caja, bancos entonces concentraba toda la empresa en la contabilidad y yo era una dura para eso muy buena, tanto que trabajaba 24 horas al día y tanto que pa para reemplazarme en a mí necesitaron tres contadores entonces, claro, con esa personalidad dominante, controladora era buenísima pero ¿sabes qué? Al final del día me quedas tan agotada y cualquier tormenta porque no eres flexible. Entonces, en, el, en ese proceso aprendí que una frase que decía así, yo voy en una, en una barca con un remo. Y ese remo, por mucho que yo reme rápido, rápido, el río tiene su propia velocidad. Y por mucho que yo quiera que el río no se mueva y que, y que mi, mi, mi, ¿cómo se llama con lo, con lo que uno rema? Mi remo, quiero que no se mueva el río y llegar tarde. El río tiene su propia velocidad por mucho que tú quieras, y muevas rápido el remo, el río tiene su propia velocidad, la vida tiene su propia velocidad, y yo me lo repetía, y me lo repetía, y yo por mucho que yo me afane, cada cosa tiene su momento, ay Señor, he sufrido tanto Señor, de verdad, de verdad, soy una experta en la paciencia, de verdad quiero ser como una palmera, pídele a Dios que te ayude a tener entendimiento y que tú puedas ser como una palmera que se le agacha a las tormentas, agacha la cabeza como, pero ¿sabe qué? Oh my God, el día que entendí tenés que agacharle la cabeza a Dios, ¿usted no sabe más que Dios? Usted no es más que Dios, usted no es Dios. Usted tiene que tener que se haga tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo, que sea tu voluntad, Señor, y me rindo ante ti, dejo esta necesidad de control y que se sea tu santa voluntad. Eso me ha ayudado a mí, Ay, a no ser tan controladora, y sin embargo, peco por eso. Esas son mis dos técnicas. Solución. Controla tu lengua. Esa sí la puedo controlar. Muérdasela. Muerda la lengua, por favor. Esta es la peor. No hay nada más horrible que una lengua de un controlador sin control. Esa, esa le tengo miedo y le tengo pavor. Controla tu lengua. Amárrala con estas dos. Murallas que tienes acá. Mira, la lengua es eh, peor que un timón de un, de un barco. Es como un timón de un barco. Mira, como es de pequeñita y el timón mueve todo un barco. Es peor que un cerillo tirado en un bosque, porque un fósforo tirado en un bosque quema totalmente el bosque. La lengua es lo más viperino y más venenoso que yo puedo tener. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo dejar de controlar todo? Amarras esa lengua. Se la amarra. Tome agua. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Respire profundo, párese, toque territorio y cállese hasta que se le pase todo ese ganas de hablar que tiene. Voy a enfocarme con mi técnica PAM, Voy a empezar a planear mi día, voy a empezar a actuar en mi rutina diaria y voy a empezar a eh, medir lo que yo hago. Si no pasa nada, no importa, trabajar la autoestima, como dice Cardona por acá, Isadora, trabajar la, la, la, la rutina. Entonces ya para terminar te voy a dar tres claves, tres claves. Me gusta mucho el número tres, amo el número tres tres claves para que yo pueda dejar de controlar todo, te voy a dar la técnica, perdón, la clave de la aceptación, acepta, acepto, acepto, segundo, dejo fluir como la palmera, dejo fluir como la palmera, dejo fluir como, como el barco, como eh, eh, voy en una barca y dejo que el río tenga su propio cauce, el río tiene su propio cauce, tiene su propia velocidad, déjalo fluir, por muy rápido que quieras llegar, el río te va a llevar a la velocidad del agua, y por muy lento que quieras llegar, el río te va a llevar a la velocidad del agua, no lo puedes retener. No se puede retener. Y esos dos ejemplos, el de la palmera, deja, bájate con el huracán, deja que el huracán te, te despeluque. Deja, permítete que luego de que pase la tormenta, no pasa nada, no pasa nada, no pasa, mira, no pasó nada. Mira, vuelvo y me hago así. Acá. Y vuelvo y me hago acá. Y no pasó nada. Deja fluir. Y tercero, confía en Dios, por favor, Dios te ama, Dios está contigo, Dios tiene un propósito divino para ti, Dios tiene la paciencia, para Él la paciencia, él, para Él un día es como mil años y mil años es como un día. Para Dios, lo único que quiere Dios contigo, Él te tiene paciencia y Él lo único que quiere contigo es que tú entiendas, lo que yo estoy entendiendo. Tan lindo Dios. Ay, qué pecado. Yo te amo. Ay, el Espíritu Santo de Dios es hermoso. Confía en la divinidad. Dios te ama. Para Él un día son mil años, mil años es un día. Él te tiene paciencia y él lo único que quiere es que tú tengas la vida eterna. ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo lo entiendo, Señor? Ayúdame para que yo termine mi trabajo, para que yo haga el trabajo que tú me mandaste hacer. Después de la tormenta siempre llega la calma, exactamente Isadora. Entonces, mujeres hermosas, eh, yo sé, conozco este demonio del control, conozco este demonio de la exigencia, pero también conozco cómo, y aquí están estos 15 pasos para identificar. Hoy te di tres tips, hoy te di la técnica, hoy te di, pero aquí en este documento lo puedes imprimir, lo puedes hacer y de verdad, de corazón, eh, esto me ha servido muchísimo, es muchísimo. Así que mujeres, eh, a trabajar en la autoestima. Gracias Amparo. Amparo dice, pásamelo por favor. Sí, mi equipo de trabajo te lo va a pasar por, por un mensaje de texto, ella te va a contactar. Y te va a decir, eh, y te va a pasar esa ese, es un video que tengo de la rutina diaria, es pequeñito, eh, ahí está eso. Y también eh, si no estás en la escuela cuántica mía en WhatsApp, también me dices, Marimelda quiero estar en el grupo de WhatsApp porque yo ahí todos los días le estoy pasando cosas de mucha importancia. Mañana nos vemos mujeres hermosas, las quiero mucho y ha sido un placer. Y acá quitó el velo la controladora. Marimelda. Bueno, mujeres lindas, chao.